¡Perfecto, ¿Se me han visto los pantalones de pijama? Mm, chicos, es que, a ver, los youtubers hacemos esto, ¿vale? Sí, llevamos el pijama debajo, pero no importa, porque yo grabo así nadie se da cuenta. ¿Qué, qué, qué vamos a hacer en el vídeo hoy? Ay, mierda, no me he presentado. Bueno, a ver, yo soy Lara Fructuoso, bienvenido a mi canal. Este es mi Instagram. Si no me conoces, soy una persona que hace vídeos en internet hasta que el artículo 13... ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Qué haces, Lara? Nosotros queríamos dar el blog, ¿Es clickbait? No, tranquilos, lo que estáis viendo en el título va a pasar. Pero sin yo aparecer aquí en mi casa, no vais a entender una caquita de lo que vais a ver a continuación. ¿Qué pasa? ¿Por qué dices esto? Pues porque aquí la binga Lara no grabó lo que tenía que grabar. Es decir, veía una situación, cogía el móvil y la grababa. ¿Pero quién le explicaba? Pues... Mmm, yo ahora en mi casa. Porque yo en ese momento no expliqué una básicamente Lo siento si la edición no es la mejor, si el vídeo no es el mejor, si el contenido no es el mejor, si la calidad no es la mejor Lo quiero dejar en el canal, aunque no sea de los mejores vídeos, pues de recuerdo Pero antes de nada, quiero un pequeñito, o sea, 30 segundos Que me siento muy agradecida, ya sabéis que yo estoy como siempre dando las gracias por todo, todo, todo, todo, todo, todo, hasta por un ola en la calle No sé, me siento como muy agradecida en este momento porque lo que vais a ver a continuación, el tema de la mansión, de las experiencias que tuvimos y todo esto Siento que todo esto es gracias a vosotros, porque yo no estoy donde estoy si no fuera gracias a vosotros ¿A todo empieza cuando Álvaro Antolí habla con Joel Y le propone lo de ir a la mansión Lo de las experiencias y tal El planning con la marca y todo eso Porque todo esto es gracias a una marca de perfume Teníamos un planning Entonces nos lo manda Ostras qué guay Esto parece de mentira básicamente Las otras personas venían de sus ciudades correspondientes Pero nosotros al ser de Alicante pues no teníamos que viajar Y bien ahora os voy a poner los vídeos de todo lo que grabé la primera noche Porque esa noche sí que lo grabé todo Porque claro era cuando llegué pensando oh, Voy a hacer un vlog Pero luego esa opinión parece que, que se fue No sé volando por ahí por la piscina O algo se metería y se ahoga Día, ¿eh? Que no lo sé Básicamente yo como sabéis Tengo que coger un tren de Elche a Alicante Entonces cuando llegué a Alicante Empecé a remar. Hola ¿O... Bueno Estamos ya en la estación de tren de Alicante. Tenemos que esperar a que una persona nos diga, oye, mira, voy a por vosotros. Y Entonces vendrá alguien. Esto es un poco a la aventura todo, pero bueno, no sé qué hará esto. Os lo diré, mi hermoso reloj nos enfoca. Bueno, pues es un reloj muy bonito, pero esas son las 8 y nos tienen que recoger sobre las 8 o 9. ¿Qué opinas al respecto? Todo sueño. Me encanta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estefanía. Perdón, ¿sabes dónde tiene ellos la habitación? ha dicho el primer piso, pero es que no se puede ¡Hola! ¡Hola! de ellos! ¡Pasa! de qué ¡El otro de ellos! ¡El otro Está ellos! ¡El otro de ¿Qué ¡El ¡Oh! buscando el, la, la habitación que ya y por toda la puta casa. Eh, Me cago. ¡Bueno! No ¡Vale! ¡Gracias! Ay, tenemos aquí un cartelito y esta es. ¿Por qué estamos aquí? Todo esto es gracias. Bueno, aquí tenemos que esta es un perfume, perfume que, que es aquí. la marca con la que estamos que se hablamos los dos a la vez. <risa> Y tenemos aquí un espejo y lo mejor es que tenemos nuestro propio baño Y nos han dicho que es el único baño que tiene jacuzzi Que no creo, habrá más seguramente, pero dice que estaban buscándolo Y nada, es el nuestro porque somos unos chicos con suerte Este es el vestido de la que hay en el armario ¡Wow, guay Es increíble, tío, lo acaba todo, tía. Estoy flipando en colores, tío, es que es la primera vez que hago esto tío. ¡Que vuela, que vuela! <risas> vuela ¡Déjalo solo, déjalo solo! Pedazo, retirando Pero tirando por el medio. Espera, le llamamos? Es tímido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 El barco se la puerto. Empújala al centro, a ver qué hace. La copa de agua que no falte. Como te quedes ahí en medio, a ver qué haces, eh Algunos centímetros más tarde sí, sí. ¡Hala! ¿Qué pasó? no Bueno, bueno, bueno, el chavalín está a punto de cometer una locura. A ver si está por aquí. ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¿Algo que decir antes de tu locura? ¡Uh! Voy a morir, bro. Diago, ¡Diago, diago, diago! algo di ¿Lo sí, no, va? ¡No tiramos! ¡Ah, que vais a saltar! ¡Hostia, eso no lo sí, no sabía si, a ver, yo! Si, a ver si no hay profundidad, Uy, no, y, no, y se acaba la fiesta por No, eso. no hay profundidad. Ven, ven. Vamos a ir abajo y bajamos por las escaleras de allá, sin que nadie nos vea. Madre mía. <risa> viene, viene, gente, viene, gente, viene gente, se suman, se suman. Se suman. ¿Se suman? ¿Lo sumáis? ¡Aquí! ¡Se puede tirar desde arriba! arriba! Vale, ahora con silencio. Sí, sí que hay profundidad, sí que hay profundidad. <risa> <risa> <risa> Estoy helado. <risa> ¡Corro! <risa> ¿Cómo lo ha hecho tú? Está... ¿Sensaciones? ¡Está genial! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡No ha el pato, tío! ¡Ah! Oh, al agua, al agua! ¡Sensaciones? ¡Muy frío! Estoy jodido. Sí, jodido. Empezamos yeah, vale, vale, como escarpias. Bueno, pues aquí está el chico. El Sí, retirada. ¿Qué hora es? La una. No, la una. Sí. Una hostia, te voy a meter como no te aprendas las horas. Vale, mírala. Como veis, la fiesta se ha acabado. ¿Por qué la fiesta se ha acabado, no? Porque nos hemos subido. Bueno, chicos, nosotros, por hoy, mañana tenemos que salir a las... <risa> mañana tenemos que salir a las nueve y media. O sea que nos levantaremos súper, súper pronto. Y ya veréis todo lo que vamos haciendo mañana porque todo pinta demasiado, demasiado guay. Y tengo muchas ganas y él también que... Sí, él tiene ganas, él No tiene ganas Así que nos vemos mañana Buenos días, Buenos días. Son las... Bueno, Super. aún no ha sonado la alarma Son las 8 menos cuarto la alarma nos suena a las 8 Pero es que llevamos desde las 7 despiertos Hay una alarma que no sé de quién es Chicos, ¿eh? cuando veáis este vídeo Tío, me no. sale papá Bueno, hay una alarma que no sabemos de quién es Y no para de sonar Y claro, se para a los 8 minutos y sí, vuelve sí. a sonar otra vez Y es un poco miedo. Se ve que se han dejado mover en el pasillo <risas> Así que nada, nosotros estamos ya despiertos Nos vamos a arreglar un poquillo Y ya veréis todo lo que vamos a hacer hoy Dios el cielo Qué frío hace tío Ha llovido y todo Bueno estamos ya desayunando Son las 8 y media Bueno pues estamos aquí todos Y aquí está la culpable De que nosotros te pierdan mucho tiempo Hay que aprovechar la mañana Y <risa> tener mejor oído Bueno chicos estamos de aquí y él me ha dejado su sudadera Esto que veis aquí es un bikini Nos vamos a una cosa super guay Ya veréis lo que es Ya hemos Estamos aquí yeah. Nos cambiamos, seguimos haciendo fotos y todo. ¡Super tío, wow! Quieren saltar desde aquí arriba, tío. Hay mucha distancia, tío. Ah, vale, ya está. Ahí va, ahí va. Aquí, esto cómo se enfoca. ¡Hola! Soy la Zulu y esta es la cámara de la Lara Vamos a por ella Qué guay, Un un Y tiene que ser en el canal de otra Valtito sea Lara, luego esto lo cortas, ¿ah? Come on. Eh, ¿dónde están? Síganme en mis redes sociales <ríe> Comparto los cojones Vean, vean, vean Vean cómo tiran a la Lara Esa mujer se va a ir a la puta No me, no ya Estás empapada, amiga Amiga, estás en pudo la mierda fue la puta Luego ya por la tarde, mientras los del equipo dormían Nosotros aprovechamos y nos hicimos fotos por toda la casa Que no os puedo poner porque no las tengo O sea, me hice fotos solo con Sara Fructuoso eh, Y ya está Las podréis ver en mi Instagram Porque las iré subiendo prontito Y luego después de las fotos ya nos arreglamos Se hizo súper de noche ya pues fiestuque que apunta pala Hasta las 2, 3 o así <risa> ¡Sí, todo Al día siguiente desayunamos, nos levantamos pronto para hacernos fotos, pero bueno, lo, quien dice pronto, dice una hora antes de irnos de ahí, entonces claro, entre que hacemos las maletas y nos arreglamos y tal, no nos hicimos fotos yo me hice algunas con el móvil por ahí y tal, me hice algunas con Andrea, que ya veréis en mi Instagram repito, o en el suyo, ¿Eh, Andrea <risa> y ya está, y ya nos fuimos cada una a su casita y ya está entonces, ahora habéis visto todo el blog ya no sé cómo habrá quedado, ni qué os ha parecido, ni nada mi experiencia allí es increíble, o sea, no hubo ni un solo momento, pero ni un solo momento en el que estuve incómoda, era todo el rato buen rollo y pues a mí sinceramente me encantó ya han publicado alguna foto mía con Joel, podéis pasaros por ahí y ya salimos en el yate y nada, pues eso, esta es mi experiencia y espero pues que hayan vídeos más así pero mejor organizados y nada, pues que si sois nuevos en mi canal pues ya sabéis que os podéis suscribir si queréis este ha sido un vídeo un poco random y tal. No, no, no, no, no no sé qué es pero nos vemos en el próximo vídeo, ¿sí?